que decidirlo te vas con ella o te quedas conmigo tenemos que hablar tienes que decidirlo si lo que sientes es amor o es un capricho no aguanto más la inseguridad de estar Tenerte a mi lado y sea solo mío Cuéntale Que pasaste muchas noches a mi lado Que me amaste con locura cuerpo a cuerpo Y que sueñas con mis besos en sus brazos decidirlo ¿Te vas con ella o te quedas con ella? Que pasaste muchas noches a mi lado Que me amaste con locura cuerpo a cuerpo